Causa curiosidad ver estas pantomimas, estas payasadas que hace esta gente, porque les voy a poner un ejemplo, es como cuando uno compra un carro en 50 mil dólares, ¿sí?, y, iba y lo vende por 30 mil dólares. Y después digo, hice el negocio de mi vida. Eso es lo que está pasando con esta gente. Eso es lo que yo quiero que nosotros nos adentremos bien a mirar realmente qué está haciendo el chavismo. Qué está haciendo Nicolás Maduro. Qué están haciendo toda esa mano. Aparte de robar, porque ya sabemos que están robando. Aparte de robar, ¿qué más está haciendo toda esa mano de gente ahí? Porque es mucha la gente, todos llenos de plata y todos socavando el país por donde haya el papayazo. Aterrador, aterrador. Porque si bien miramos, aquí buscan quedar bien con el uno, quedar bien con el otro, pagarle a este, pagarle a este y el pueblo que se joda. Es lo que está, se está viendo acá y causa curiosidad. Y es la primera vez que escucho que adquirir un bien por 131 millones de dólares y venderlo por 88 millones de dólares sea todo un éxito. Según el ministro de Petróleo, Tarek El Ansami, por eso el repudio por parte de la oposición venezolana al régimen de Nicolás Maduro por la pérdida de 43 millones de dólares con las acciones de la refinería. Vuelvo y digo, ¿cuál es el sentido acá? Que diga, bueno, aquí toca echarle la culpa al uno, toca echarle la culpa al otro, justificándonos. O sea, cuando el, el obrero es malo, pues se echa la culpa a la Sadona, a la pala o a la maquinaria con que se esté trabajando. Aquí la única que sale es echarle la culpa a Estados Unidos. Pero ojo, aclaremos una cosa. Maduro y su régimen, su dictadura le echa la culpa de que lo que está pasando en Venezuela es por las sanciones que tiene Estados Unidos sobre Venezuela pero ojo, las sanciones vienen hace dos años pero el problema de Venezuela no viene hace dos años, viene hace 21 años cuando se subieron toda esta partida de malandros, vagabundos a robar, a saquear el país entonces ahí a quién echamos la culpa lo más cercano sería echarle la culpa a Carlos Andrés Pérez hace 22 años, ojo, venga ¿Aquí qué están haciendo? Cuando dice que Tarek que me dice, fue todo un éxito, le responde la oposición. Y nos estamos refiriendo a los mismos, óigase bien, los que acusan a otros de traición a la patria. Porque no olvide que el chavismo acusa a los opositores de traición a la patria. Y son ellos mismos quienes entregan los bienes de, de la nación. Advirtió el exdiputado el Carlos Valero sobre la renuncia de PDVSA. A su participación del 49% en una refinería dominicana como parte de un canje por alguno de sus bonos impagos. O sea, por malos negocios, por descuido, porque se la robaron toda, incumplieron con unos pagos y les tocó, como dice vulgarmente, bajarse en los pantalones y entregar esa refinería. Ahora, que vengan a decir que eso es el gran negocio de su vida. Me parece de lo más asqueroso y de lo más mentiroso que yo he escuchado. Pero antes de eso los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos para que día a día estemos mejor informados. De ahí que viene la discordia de Juan Guaidó junto con la oposición de Venezuela, el cual criticó que el régimen chavista haya tenido que vender sus acciones de la refinería dominicana de petróleos Refidonza, por 42,9 millones de dólares menos de lo que se pagó cuando se adquirió para poder cancelar su deuda. Si bien recordamos la compra del 49% de las acciones de Refidonza en el 2010, se compró por un valor de 131 millones de dólares por parte de la petrolera estatal venezolana PDVSA y 11 años después la vendió al gobierno de República Dominicana que pasa a controlar el total de la empresa y se la vendió por un valor de 88,1 millones de dólares. De acuerdo a la apreciación del exdiputado opositor Carlos Valero, esta venta es consecuencia de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro, que se ha visto obligado a hacer un canje por sus bonos impagos a causa, en su opinión, de una mala gestión. Vuelvo y digo. Que sea por malos negocios, que porque se la robaron, que porque ya no existe, que porque no calcularon bien las cosas, no se sabe. Aquí lo que están haciendo es un mal arreglo, como dice decía el dicho coloquial, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Pero acá vuelvo y digo, de las cosas que pasan curiosas con respecto a su famosa revolución bolivariana o su socialismo barato, es que aquí se habla de todas las soluciones que ustedes puedan pensar, pero no vemos la solución al pueblo, no vemos la solución a la población venezolana que es la que está sufriendo realmente este desastre económico hay que ser claros no la vendieron para comprar alimentos óigase bien porque si bien está jodido, Venezuela está jodido por alimentos, está jodido por el sistema de salud, por las vacunas, hemos dicho por todo lado está jodido Venezuela y, hay, y por eso se dice hay que ser claros. No la vendieron para comprar alimentos ni medicinas, sino para pagar abonistas y son los mismos quienes acusan a, a otros de traición a la patria. Ellos mismos son los que entregan los bienes de la nación. Entonces. La pregunta mía es, ¿este negocio lo estuviera haciendo Guaidó? Inmediatamente iría Jorge Rodríguez en cabeza a la Asamblea Nacional diciendo Ese es un ladrón, como dice Diosdado Cabello refiriéndose a Guaidó Ese es un ladrón, un traidor a la patria porque está vendiendo los bienes de la nación Pero como son ellos, es el negocio de la vida Comprar unas acciones por 131 millones de dólares y venderla por 88 pues o sea esa es la, la, la parte que uno no logra encontrarle lógica y ahí que causa curiosidad que sea precisamente el propio ministro de petróleos del régimen venezolano Tarek El Ansami que califica la venta oígase como exitosa oiga será que ese señor piensa que, que la gente no sabe cuánto es uno más uno pese a la diferencia de casi 43 millones de dólares entre el precio de la compra y el de venta después de una década al considerar que gracias a la transacción se, a, se prueba la solvencia y responsabilidad del ejecutivo pues están hablando de que tienen una solvencia porque, porque ojo, les tocó es que se se acudir para Amanece ellos es un solvencia y, con bandidos, y la responsabilidad pues que ahí les dejo esa oportunidad, pero a la maldita sea el régimen chavista y PDVSA Concluye de manera exitosa la negociación de refidonza y con ello se honran los compromisos financieros adquiridos con acreedores, destacando así nuestra solvencia y responsabilidad a pesar del bloqueo criminal de los Estados Unidos, escribió en su cuenta de Twitter Tarek El Aenzame. Vuelvo y digo, supuestamente el problema viene por las sanciones de Estados Unidos y los 18 años para atrás, ¿a quién le echamos la culpa? Señor Tarek, señor Nicolás, señor Diosdado, porque es que es muy fácil echarle la culpa al otro. Eso está como lo que pasó en Colombia cuando mataron a Pablo Escobar, entonces todos los asesinatos que eran, que, que, que estaban en los archivos, pues a quién lo mejor era echarle la culpa a Pablo Escobar. Entonces decían que quién había matado a Gaitán en Colombia que Pablo Escobar cuando tenía 6 años. Entonces es la mejor forma de escudarse, de escudarse con alguien que no puede defenderse Y aquí están haciendo ellos lo mismo Le están echando la culpa a Estados Unidos por no asumir la responsabilidad que tenían con los bonos El ANSAMI, en la misma red social agregó que la transferencia de las acciones de refidonza Es a cambio de la recepción de deuda internacional denominada en divisas Emitida por PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela Quedó redactado en el documento que como resultado de esta transacción de la República Bolivariana de Venezuela y PDVSA logran reducir su deuda pública externa y el Estado Dominicano se convierte en el único accionista de refidonza. O sea que si aquí a mañana quieren patalear por eso les toca como dice la canción a llorar a otra parte. Ahora, como forma de justificar esta pérdida, la dictadura se excusa. Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica impidió por primera vez en la historia que Venezuela y PDVSA cumplan con los compromisos financieros adquiridos con muchos de sus acreedores. Por otra parte, aceptando que se hizo un muy buen negocio, ojo, porque esta es la otra cara de la moneda, que estos sí están hablando con la verdad los de República Dominicana. Por eso dice, aceptando, por otra parte, que se hizo un muy buen negocio, el ministro de Hacienda Dominicano, José Manuel Vicente, dijo en rueda de prensa que la transacción se realizó por un precio sumamente ventajoso para la República Dominicana. O sea, palabras más, palabras menos, aquí hubo un solo ganador y ese ganador se llama República Dominicana. Duélale a quien le duela, pésele a quien le pese.